Hola, qué tal amigos del Bowl del código. Este es un video muy cortico de cómo convertir un archivo de PDF a Word para poder editarlo y con ello poder modificarlo a nuestro gusto, agregando imágenes, texto, firmarlo, etc. Entonces es muy sencillo. Lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer mediante nuestro aplicativo Word. Entonces lo que voy a hacer es hablo. Mi aplicativo Word, en este caso abro un documento en blanco, pero el truco es aquí está en... Nos vamos a Archivo, Abrir, seleccionamos nuestra carpeta donde tenemos nuestro archivo PDF, en este caso yo lo tengo en el escritorio, selecciono el archivo de PDF que quiero abrir y presiono Abrir. Eso puede demorar tal vez un poco más porque depende de la cantidad de páginas que tenga nuestro documento. Entonces aquí Word nos advierte de que va a tratar de convertir el archivo PDF en un documento de Word editable, pero no puede garantizar de que el archivo eh, quede tal cual como el PDF original. Esto ocurre más que todo cuando tiene imágenes o el documento PDF está en dos columnas, tres columnas, etc. Entonces aquí le damos a aceptar y esperamos a que cargue en este caso. Como pueden ver ya tenemos nuestro documento eh, PDF directamente aquí en Word. Podemos hacer las ediciones que necesitemos, podemos firmarlo, podemos ajustar. Eh, también podemos ajustar aquí lo que vendría siendo el texto, agregar, quitar, listo. Una vez ya modificado lo que podríamos hacer es volverlo a guardar como PDF y utilizar ya esa versión. En la otra manera, que es también muy sencilla, cerramos aquí, eh, es mediante este aplicativo eh, totalmente gratis, eh, su versión web Small PDF. Aquí podemos convertir el PDF a Word de una manera muy sencilla, muy sencilla, solamente seleccionamos archivo, buscamos nuestro archivo y lo cargamos. Esperamos un par de segundos y esto ya nos va a arrojar estas dos opciones, convertirlo a Word o convertirlo eh, a Word con OCR para eh, lo que tendría siendo los aplicativos eh, eh, open source eh, similares a Word, listo, entonces en este caso yo tengo Microsoft, entonces selecciono la opción de Word, le doy elegir y espero un par de segundos que aquí ya me arrojará el botón de descarga, solamente es tan fácil como presionar descargar y aquí en la parte inferior ya tendríamos nuestro documento igual aquí no nos garantizan que las imágenes estén totalmente eh, exactas a nuestro pdf original pero son dos maneras muy sencillas Small PDF es una herramienta muy potente ya que nos, puede, nos permite generar todo este tipo de conversiones de PDF a Word, PDF a Excel, PDF a PowerPoint de pdf a una imagen jpg, ¿Listo? entonces este es el videito que les quería traer el día de hoy, si les ha servido no duden en regalarme un me gusta y compartirlo con sus amigos si así usted lo considera, entonces no siendo mal les, eh, les invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún contenido que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video.